Residentes en el Distrito Municipal La Peña denunciaron la situación que viven por la falta de suministro de agua potable. Aseguran tienen más de tres meses que no reciben de forma estable el preciado líquido.